Sabemos lo importante que es el futuro de su familia. En cook Baxter Immigration no solo practicamos la ley con sabiduría y excelencia, sino también ustedes representados por todo un equipo de abogados que ha practicado la ley de inmigración por más de 40 años. Su caso puede ser un caso exitoso. Únese a la gran familia de cook Baxter Immigration. Somos su mejor opción. cook Baxter Immigration, siempre al lado del inmigrante.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 Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Alfredo Suárez, deseándole que estén pasando una feliz tarde y el día de hoy vamos a conectarnos con el abogado Charles Cook, a quien le damos la más cordial bienvenida. Abogado, muy buenas tardes. Un placer, ¿cómo está? Todo bien, abogado. Este, con bastantes informaciones, ¿no? En cuanto a, a en materia migratoria, la semana pasada... Estados Unidos se extendió y dándole una buena noticia a los inmigrantes el martes pasado el servicio de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos anunció que los trabajadores inmigrantes bajo ciertas categorías cuyo permiso de empleo expiren podrán seguir trabajando legalmente durante 18 meses después de la expiración de esta quisiera que nos hablara un poco eh, acerca de esta noticia eh, y estoy, estoy este riándome porque esa es una tontería okay. ¿Por qué? tienen que extenderlo por 18 meses porque son incapaces de hacer la renovación que toman 12 minutos por toda la gente que están haciendo las renovaciones. Entonces, en vez de hacer la obra, por lo cual la persona está pagando 410 dólares, simplemente dicen mueven su mano, está extendida, no se preocupe. Está bien. OK. Pero ¿cuándo van a extenderlo? ¿Cuándo voy a tener la actual permiso? Como han aprendido los uh, los con TPS de Honduras, que no han tenido un permiso por cinco años, es difícil de no tener un permiso. Tienen que ir al estavante de la licencia y no tienen que ir para hacer el trabajo. Es duro de no tenerlo. Es es una tontería, pero a la vez es mejor que nada. Porque han, si miren la sitio web de sitio de web es otra cosa que de inmigración. De hecho, voy a hacerlo ahorita, voy, al, voy a ir al sitio de web de inmigración ahorita. Ok, y voy a decirte, voy a poner ahí cuánto tiempo está tomando para renovar un permiso de trabajo, por ejemplo, por alguien conocido. Ok, cuánto tiempo está tomando? Ok, vayamos, tocamos el botón y ellos dicen que están tomando 13 meses. Ok, eso está bien en una locación, en una otra locación, otro centro de servicio, toman 10 meses en un tercer centro de servicio. Ellos están tomando ni dice cuánto tiempo. Now hay una categoría, una categoría que es automáticamente extendida y eso es chistoso por los que tiene tiene pendiente un ajuste de estatus que okay. Que honestamente, deben arreglar en, en, men, en el paquete entero en menos de un año. Ellos dicen que por esto están tomando 25 meses. 25 Ese es, es más de los 15 meses que, dice, que lo extendieron. ¿Qué va a pasar? En un año van a poner otra publicación, ya está válido por dos años y medio. Esa es, esa es parte de la cosa de inmigración que siempre río, porque. Es un chiste, la sistema claramente no funciona. por qué necesitamos un permiso? Por qué una tarjeta? Por qué solamente el recibo que tú tienes? Eso es suerte. Por qué eso no es suficiente? Eso es lo que es loco de la sistema. Están inventando obra que no, especialmente por 410 dólares. Por qué? Ya es una buena pregunta, pero otra es, yo no soy presidente. Tampoco soy jefe de inmigración. ¿Cuáles y no son las categorías, abogados, que se van a ver beneficiadas? ¿Quién va a beneficiar? Hay un montón de categorías. Los que están aplicando por asilo, los que están aplicando por ajuste de estatus. que Es por renovaciones nomás, no por aplicaciones nuevas. No aplica los de H4, ni de, ni, lo de L2 y E2, no lo necesito ahorita. Y um, los que... Uh, están basado en uh, TPS, pero solamente por el tiempo de TPS, no por 18 meses. Usted sabe que, y, y hablando un poco acerca, y se puede llamar así, no de la incompetencia muchas veces de, de, de, de, del sistema, he, he escuchado casos, personas que iban a renovar su visa, este, tenía una visa de talento esta persona, y la tenían que renovar por un año más y hizo el proceso de renovación y se la aprobaron como si fuera la, la primera vez una visa nueva por dos años cuando la renovación solamente era de un año y honestamente el, el problema con inmigración tal vez la mejor mayor mayor problema es incompetencia de los gerentes no los empleados pero los que son gerentes mira si tú eres un excelente gerente típicamente no vas a quedar con el gobierno Ok, entonces, ¿quién son los gerentes? Los que tienen mucho tiempo con la agencia, que no tienen oportunidades afuera del gobierno. Entonces, la la burocracia es la misma en cada país del mundo. Eres de México, eres de Cuba, eres de los Estados Unidos. Los que trabajan con el gobierno son la misma persona en todo el mundo eso es lo que es. Además, el otro gran problema con inmigración es simplemente no tienen gente con experiencia trabajando ahí. Inmigración tenía un, un grupo de personas que ya están alcanzando 55 o 65 años. Ya retiren. No, no, no, no, no. empezó mucha gente con lo, de las edades de 35 a, a 50. A ese, no, le falta en ese grupo de personas. Entonces, Tiene gente muy joven. Y, y con mucha experiencia, cuando se van los con mucha experiencia, ya se va el conocimiento sí. y esas cosas. Y, y obviamente el entrenamiento no es buena. Y aún peor de todo esto, los sistemas. ¿Por qué, por ejemplo, ¿por qué, hay, hay, qué es la razón que una persona viva está mirando a un permiso de trabajo, una aplicación por un permiso de trabajo? ¿Por qué no lo hace una computadora? Es una decisión automática. Exactamente. Es automático. Un permiso de trabajo de asilo es automático. Lo tiene okay. lo aplicaste, ¡Pum! aquí estás. ¿Por qué hay una persona mirando esto? Es un computador en, en tres segundos que lo hace. Estos son los grandes problemas de la sistema misma. Complicada, hay una ley que es horrible, pero la sistema es un fallo. Ya, ya, ya a estoy a predicando. Amén. Todos dicen amén. No, no, no pero, es que, eh, eh, pero es que es verdad, abogado. O sea, y, y muchas veces conocemos casos. Bueno, usted los vive conociendo por este, porque los vive a diario, pero muchas veces uno conocido como este caso que le comenté y que uno se pregunta, pero o sea, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Eso ya comienza es que hay abogados. ¿Por qué hay abogados? Por estas razones. Porque conocemos este, la sistema. Exacto, y usted se puede comunicar con el abogado Charles Cook y todo su equipo entrando a la página www .inmigracion net o llamándola al 404-937-7272 404-937-7272 Por aquí nos están también escribiendo, abogado, ¿cómo podemos hacer las personas que introdujimos TPS, colocamos huellas y no nos llega nada aún los pasaportes se nos vencieron y no metimos asilo. ¿Qué que podemos hacer porque para todos necesitamos pasaportes vigentes. Bueno, well, primeramente. Y en el caso, si son venezolanos, es mucho más difícil aún. Bueno, well, los venezolanos no van a recibir, I mean, no hay modo de obtener un nuevo pasaporte. Exactamente. Y la ley de los estados dice que los pasaportes venezolanos son extendida por ley nuestra por cinco años, lo reconocemos por cinco años. Um, entonces Ellos están bien si están aquí porque muestran esta ley y está extendido por orden del presidente. Uh, obviamente es un gran problema. A mí otros, tengo un, un, alguien que vino ayer, aplicó por TPS en marzo de 2021. 15 meses atrás. ¿Dónde está? El, el TPS es por 18 meses. ¿Ok? ¿Van a darle 18 meses más? Eso es lo que es. es in, un, ¿Qué quiere hacer? Puedes esperar, puedes llamar a su congresista o puedes llamar a una queja en el corte federal. Estamos aquí para hacer las quejas contra la inmigración No, y como esta persona hay, mu hay muchísimos venezolanos, conozco muchos eh, paisanos. No, hay diez de miles en la misma situación. Absolutamente nada, ni siquiera el recibo, creo yo, que les ha llegado. Pero, pero la cosa es, hay personas hay que ya recibieron su TPS sí, exacto. y algunos en dos meses. ¿Y por qué? qué? Lo puse en el mismo día. Uno recibía, al otro. No. ¿Por qué? Porque hace mi inmigración. Yo, yo, yo doy esta descripción de inmigración. Estás manejando a tu casa cada noche. Es lunes, manejas a tu casa y cada semáforo es verde. Llegas ahí en 10 minutos. Próximo día, mismo tiempo. Todos los semáforos son rojos. Te llega 30 minutos. ¿Por qué? Yo no sé. Y así es inmigración. Ahora, no hay lugar, modo de explicar esto en el caso de esto, porque conozco gente que lo ha hecho aquí en Georgia y en un mismo paquete, una misma familia y, y, y ¿qué pasa? o sea, uno va para un estado, otro va para otro estado, para una oficina, para otra oficina o sea, el gran ejemplo esto, que tengo de esto y en 2013 hicimos un caso de DACA por gemelas, idénticas sus casos eran idénticos aún sus huellas idénticas la única cosa diferente es sus nombres. ¿okay? Uno ha probado en dos meses y el otro en once. M Mandado en el mismo sobre. Sus fe fe números de recibo enseguida. Wow. Esas son las cosas que una vez se no entiende. Bienvenido a mi mundo. Para <risa> sí, qué mundo? Hay... Por aquí siguen llegando preguntas. Esta persona ha escrito varias. Vamos a ver. No, Maribel, ¿ahí está quejando de algo a que no sé. Sí. Uh, es que no entiendo, de verdad. Por lo menos aquí dice: usan el mismo. Vamos a ver si. si lo eso voy a decir es un cosa. gran alguien robando identidad y gemelos. Exactamente. Y... Lo siento, Maribel. I mean, hay fraude en la sistema. Esto es otro gran problema. Y es lo que pasa con migración. Ellos siempre están balanceando haciendo lo justo y cuidando fraude. Y desafortunadamente hay muchos notarios y abogados cometiendo fraude en el sistema. Sí. Y este es dañoso a todos. Bien, a las personas que quieran dejar sus preguntas para el abogado Charles Cook, las pueden hacer en nuestra caja de comentarios y el abogado... Una cosa, Fernando, una cosa. que okay, ¿qué pasa con DACA? Uh, okay. Sabemos que en diciembre, ¿y dónde, hay, dónde están los periodistas escribiendo eso? Esa sería una buena historia. Bueno, no ese dato. No, si conocía yo un periodista, ¿quién sería? No sé. Alguien tal vez. Um, y uh, inmigración uh, fue parado de a, a aprobar nuevos casos de DACA hace un, más de un año, un año más o menos, por un juez. En respuesta a esto, además de apelar el caso al corte, um, in Biden inició el proceso formal de seguir la, el, el, el acto de procedimientos administrativos. La razón que el juez paró el caso es que no lo siguieron. Lo siguió para aceptar casos nuevos de DACA y cumplieron las regla, los reglamentos de seguirlo el 20 de diciembre de 2021 casi cinco, seis meses atrás dónde está tenemos la regla nueva de permisos de trabajo que hicieron solo en, en emergencia en 30 días dónde está lo que necesitamos con DACA yo no sé un periodista debe llamar a la Casa Blanca de dónde está esto Ali Mallorca es guapo eh yo sé que eres ocupado con la con la con el muro pero compadre ¿Dónde están las, uh, las reglas de DACA nueva? Porque hay 10 de miles de daqueros esperando porque es la otra cosa que no, mucha gente no está dándose cuenta. Ya, ya acercamos el 15 de, de junio el, el, el, el de, la décima aniversario de DACA. La décima anivers También es la última fecha en la cual habrá Nueva gente elegible por DACA. Después del 15 de junio no habrá ninguna otra persona nueva elegible por DACA. ¿Por qué? Porque tenía que haber estado aquí en diciembre de do, junio de 2012. Tenía que haber llegado antes de 15 de junio de 2007 y tiene que tener 15 años de edad para aplicar por DACA. Entonces 15 años desde el 15 de junio de 2007 es el 15 de junio de 2022, después de esta fecha, no habrá nuevas tacas. Gente elegible. Ya está cerrado el programa después de esta fecha. Entonces, si está cerrado y no están hasta tan nueva, ¿dónde está Biden? No, hay dónde están? Si, la, digamos, si fueron periodistas haciendo esas preguntas. ¿Y dónde, y dónde está el movimiento también, digamos, eh, pro inmigrante? Porque van a esperar que llegue la fecha y ajá. Ya después que tengamos la fe estamos yo, yo estoy gritando con todos mis pulmones, hermano, pero soy un hombre. Si solamente hubiera periodistas escribiendo. Historias, Cuente es? conmigo, abogado. Ok, vamos en eso. estoy esperando. No, vamos la, en ¿Dónde está DACA? Vamos a montarnos una buena historia sobre eso. Estoy esperando la historia. Ok, okay. abogado, ya estamos llegando a la parte final. De verdad que ha sido un placer haber compartido con ustedes siempre. Él sí, es muy relajado ahí. Siempre Esa, disfruto. Casa, que... Yo me tomo la entrevista con usted para, para una catarsis en la cual compartimos ideas, opiniones. En la, la próxima gente... vez vas a hacer la berca atrás con la piscina, todo listado, con su, con su claro, piscina jalada. Estamos, estamos en la oficina, estamos en el venue de, de Mundo Hispánico. <risa> Mándeme algo, algo de... su luz a René de Alegría, ¿ok? dele. Abogado, un placer tenerlo con nosotros. Siempre, siempre un placer. Un fuerte abrazo. Bien, era el abogado Charles Cook compartiendo con nosotros el día de hoy sobre estos temas migratorios tan importantes que afectan a nuestra comunidad. Yo soy Alfredo Suárez, les envío una feliz tarde y recuerden compartir este video y dejar sus comentarios que el abogado entra y siempre les, les responde sus preguntas. Hasta otra oportunidad.